Si alguna vez habéis estado pensando en compraros el Rust o probar el Rust, eh, creo que deberíais de quedaros este vídeo porque llevo ya más de 500 o 400, no sé cuántos ahora llevo, un tropo 100 de horas, La veréis en pantalla, aunque son solo a de Steam, porque también he jugado un Sword, Bash, Sword Base, que es el programa pirata, que también tenéis el vídeo por ahí para descargarlo pirata, y es mi recomendación siendo 1022, este juego sigue activo, sigue bien, tiene, trae buenas actualizaciones, tiene muchos errores, no los tiene... Va a ser una especie de análisis y una especie de review o opinión mía, subjetiva siempre, objetiva no es, porque yo no entiendo de videojuegos una mierda, pero sí que juego muchos, entonces os puedo recomendar si a mí me ha gustado en mi caso. Rust es uno de los juegos que más gente está jugando últimamente, junto con Counter lo típico de siempre, ya sea por series que están sacando youtubers o porque es un buen juego y se nota a la hora de jugarlo. Se nota porque es un juego survival, pero que te mete en ese ambiente de crafteo, en ese ambiente de supervivencia, ese ambiente PvP no es un Minecraft, ¿vale? El PvP en este juego es súper importante porque están en todo el tema de las raids, los ataques a PvE, ¿vale? Que se entran en bases, que tienen los PvE para coger armas, cuevas, tienen millones de monumentos. Todo esto se une en un modo multijugador de más de 100 jugadores, de más de 200, hay incluso servidores con más de 300 personas. El mapa también varía, depende del servidor que tengas. Errores de este juego, que no son errores porque, como digo, los errores que voy a decir son solventables, ¿vale? Se pueden solucionar en un momento. El mayor error es el... Las horas. Las horas que le tienes que echar a este juego. Pero para la gente que no tiene tiempo como yo, hay unos servidores... Ahí están los servidores oficiales, que son Vanilla. Por uno, o sea, tú picas un árbol y a lo mejor... Me lo estoy inventando. Para hacerte una casa necesitas 10 árboles. o te vas a un servidor comunitario por 10 y con un árbol te picas una casa, ¿entendéis? Multiplicaciones y divisiones. Es ¿eh? de toda la vida de Dios. Entonces... Eh, si tienes poco tiempo, te lo recomiendo Si tienes mucho tiempo, más aún Y si tienes amigos que lo quieran jugar, te lo recomiendo el trip Porque solo esto es un martirio, tío No hay casi nadie que juegue solo a este juego en un servidor grande Siempre el hecho de que si vas a lootear a un monumento, hay NPCs, tal Si vas tú solo y mueres, te quedas sin el loot totalmente Pero si vas acompañado, pues te pueden coger el loot te pueden esperar a que vuelvas, pero si te mueres solo y vuelves, a lo mejor cuando vuelves ya no está tu cadáver, ¿entendéis? No? Es que si todo el mundo juega en grupo, ya hacen el grupo dentro del juego o hacen el grupo fuera del juego y quedan dentro del juego. Como hay muchos grupos, hay muchos clanes, hay también servidores capados a ciertos grupos, en plan máximo 3, eh, máximo dúo, máximo 7. Que están servidores de máximo 16 personas. Por eso mismo, si tenéis amigos que quieran jugar a este juego, los recomiendo mucho. Y si no, os recomiendo los servidores de solo. No meterlos a uno de dúo, uno de trío, porque es muy difícil al principio combatir contra ellos. También una buena noticia, si sois jugadores nuevos, no vais a comprar el juego y no llegáis a las 500 horas en Rust. Si no llegáis a las 500 horas en Rust, hay algunos servidores... Que si tienes menos de 500 horas te dejan entrar y si tienes más te echan. Aspectos que veo que son buenísimos en este juego es el, la recolección, a mí me encanta. Yo soy un amante del picar, yo soy un amante del, del trinchar y soy un amante del recoger objetos. Intento siempre tenerlo todo, me encanta tenerlo todo. Entonces en Rust ese ámbito está muy bien para la gente que guste recolectar y pasar horas y horas picando árboles. Porque es una mierda y es una cosa súper sencilla, pero es adictivo, tío. El PvP también es fascinante. Me parece de los mejores PvP que hay en Survival. He jugado al PvP de Z me parece un poco mejorable, un poco cojera. O al PvP de Minecraft, no me gusta. He jugado a PvP de Valheim, tampoco me gusta O sea, que lo único que salvaría sería el Rust en, en temas de supervivencia También la cantidad de contenido que hay Lo que digo, hay muchísimo tipo de armas Muchísimos tipos de crafteo El crafteo en este juego es inmenso Si os gusta craftear, este, es inmenso Vehículos, también tenéis vehículos que están metidos nuevos Metido creo que eran motos de nieve incluso O sea, hay muchísimas cosas Sobre si hay servidores activos Si hay gente activa, también Es de los juegos más jugados de Steam a día de hoy Servidores hay a Plen, españoles, chinos húngaros, rusos, alemanes de todo tipo y como hay de todo tipo de idiomas, también hay todo tipo de servidores. En plan, hay servidores de practicar puntería solo, en plan deadmatch Hay servidores de survival, hay servidores modeados para que vaya más rápido. Hay servidores de dos días, hay servidores en minimapas, hay de todo. Es como el GTA, ¿entendéis? El PvP aparte de tiros y aparte de robar loot de un muerto, también es robar loot de una casa destruida, ¿vale? Vosotros no sabéis la alegría que da, y la alegría que da cuando consigues entrar a una casa ves que están todos durmiendo, empiezas a mochearles, a robarles todo el loot, te llevas toda la casa. Que sí, que luego piensas que todas hacen a ti, que a lo mejor llevas 30 horas jugando, recolectando 30 horas y cuando estás durmiendo en la cama de tu casa te levantas al día siguiente a jugar, te han quitado absolutamente todo, te entra una rabia y una impotencia que dicen, no vuelvo a jugar a este juego pero es que el juego es eso, el juego es el... esto no es Egoland, rolear no, no, no, no, no, no, cuando te metes a un servidor de Rust, es a hostias, o sea, nadie va a ser tu amigo, nadie quiere ser tu colega, nadie va a querer entrar en tu casa para ver qué bonita la tiene. no, no, no, te quieren entrar para robarte, no tenéis tiempo suficiente, como he dicho antes también hay algunos servidores que tienen raid block. ¿Esto qué significa? Que si tú te haces en la casa y estás conectado, puede llegar cualquiera con un C4, un lanzamisil, lo que sea, y reventarte la puerta y entrar. Pero si tú estás desconectado, absolutamente nadie puede entrar en tu casa. Podéis tantear entre estos servidores. El juego ahora mismo no sé a cuánto dinero está, lo voy a mirar. Uf, vale. Voy a, voy a rectificar un poco. He dicho todo momento que merece la pena el Rust, ¿vale? Yo el Rust me lo compré alrededor de 14 euros. Sí, sí, me costó nada, una oferta o algo, no sé cómo fue. Yo no pagué más de 20 euros. Veo que ahora mismo el Rust, saliendo en 2018, está en 40 euros. No me parece una oferta buena. ¿Qué queréis que os diga? O sea, no voy a mentiros. 40 pagos por el Rust. No sé, si sabes que vas a jugar mucho, los pagas. Pero si no estás seguro si vas a jugar mucho, yo me descargaría el Rust Pirata, que es igual. Y lo probaría y si ya me gusta, me compro el original, como hice yo en su momento cuando salió una oferta. Yo estuve jugando en el pirata un tiempo y cuando salió el original, ¡pam!, me lo pillé. O sea que os recomiendo eso, ¿vale? Puede ver el precio, es que son 40, napos Pues, ¿eh? es que es mucho dinero. Así que voy a hacer en resumen ya, el último resumen, que si te gusta Dizeta ¿vale? Si te gusta diceta y te gusta Counter Strike, esto es una mezcla perfecta. Es como si tienen un hijo entre ellos. Quitan a los zombies y meten osos y científicos. Y ¡pum! Nació Rust. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda para saber si os gusta o no. Espero haber dejado imágenes de fondo o algo, quitando mi cam, no hacerlo tan escueto y tan asqueroso como hago yo a veces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos prontísimo.